Al conocerlos descubrí que al llorar también se puede reír y sin darme cuenta se convirtieron en la razón de mi felicidad y cada uno de ellos me enseñó cosas que me cambiaron la vida me enseñaron a amarme a mí misma de Namshun aprendí a ser madura de Shin aprendí a tener mayor autoestima de Suga aprendí a ser valiente y fuerte de aprendí a ver el lado positivo de todo De Jimin aprendí a ver mi lado tierno De Tae aprendí a ser yo misma Y de Jungkook aprendí a dar lo mejor de mí Y gracias a ello aprendí a nunca darme por vencida